¿Qué tal? Soy José Alfredo Vázquez García y en este video abordaremos un tema de gran interés y trascendencia para tu proyecto de investigación, la elección del tema. El contenido se enfoca en problemas urbanos que tienen relación con la ingeniería civil y está dividido en tres partes. La primera consiste en la identificación y observación de diferentes aspectos de la problemática urbana. En la segunda, se seleccionan algunos de ellos para ejemplificar cómo, de problemas prácticos, derivan problemas de investigación. Finalmente, la tercera parte muestra aspectos procedimentales y teóricos sobre la elección del tema. El contenido se presenta de forma sintética e ilustrada, para conservar tu atención, ya que pretende coadyuvar a tu asimilación y tu identificación, primero con el procedimiento y luego con tu tema de investigación elegido. Bienvenido. Elección del tema de investigación. Objetivo. Identificar problemas urbanos que tengan relación con la ingeniería civil, su caracterización, análisis y ponderación para la elección del tema de investigación o de tesis de grado. Introducción. Un problema de investigación es producto de una interrogante o una necesidad sobre algún tema específico, entonces, su solución o respuesta con fundamento científico se logrará por medio del proceso de investigación. Las dificultades, las anomalías, las situaciones disfuncionales que enfrenta la sociedad son de carácter diverso, por ejemplo, económico, social, educativo, de salud, urbano, etc., un problema de investigación puede ser provocado por causas no seológicas como vacíos en el conocimiento de algún tema o de alguna disciplina, contradicción o diferencias en los resultados de una investigación, contradicciones entre diferentes investigadores sobre un mismo tema. También puede ser provocado por necesidades materiales. Cuando enfrentamos algún problema práctico, cuando queremos mejorar un producto o proceso, cuando tenemos preguntas sobre algún fenómeno, la investigación científica no soluciona los problemas que estudia, pero sus resultados pueden ser información valiosa para los que tienen el poder de decisión. Generalmente, para resolver de forma exitosa un problema práctico, es necesario acudir a la investigación científica. Hasta aquí, hemos hablado de problemas de investigación científica en el contexto general, sin embargo, las imágenes presentadas se refieren a problemas urbanos, los que, grosso modo se agrupan y reseñan a continuación. 1. Problemas con relación al deterioro de la vivienda, y la consiguiente degradación de la calidad de vida de sus habitantes. El reflejo de lo anterior en la degradación de la imagen urbana y la demanda de servicios públicos. 2. Problemas viales que producen contaminación ambiental, pérdidas económicas, deterioro de la infraestructura y problemas de salud como el agotamiento y el estrés. 3. Problemas ambientales en el suelo, el agua y la atmósfera que provocan fauna nociva, focos de infección y deterioro de la imagen urbana. 4. Actividad informal e indiscriminada en casi todo el territorio del país, con el consiguiente uso inapropiado de la vía pública, el entorpecimiento de las vialidades, la inobservancia de la normatividad de cada giro, y hasta la venta de mercancía de dudosa procedencia. 5. Mala ubicación de aeropuertos ya que muchos se encuentran dentro o muy cerca de las ciudades, situación disfuncional que demanda servicios prioritariamente y provoca contaminación ambiental como, por ejemplo, el ruido. Se puede hablar de muchos otros problemas como la vandalización del equipamiento urbano y la inseguridad derivada de la escasa infraestructura, la escasez de servicios y los derivados de una cultura casi generalizada de inobservancia y menosprecio de la fidelidad. Con las definiciones elementales de un problema de investigación, y la reseña de algunos casos de problemas urbanos que tienen relación con la ingeniería civil, estamos en condición de, ya en el contexto disciplinar, abordar el procedimiento metodológico para que puedas elegir un tema para tu investigación o tesis de grado. Ejemplos de problemas prácticos y problemas científicos, tabla 1. Problema práctico, la informalidad. Problema de investigación. Tendencias territoriales de la informalidad en el centro histórico de la Ciudad de México. Problema práctico. La gentrificación. Problema de investigación. En qué medida afecta a los servicios públicos de los vecinos. La construcción de grandes desarrollos comerciales. Problema práctico. Pobreza extrema. Problema de investigación. Efectos de la pobreza extrema en la imagen urbana de la alcaldía Gustavo Amadero. Selección del tema. La elección del tema es el primer paso para hacer una investigación. Según Baena, en esta elección se debe determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a realizar. Se puede elegir un tema de investigación a partir de un problema relacionado con la vida cotidiana, de una reflexión, de documentación y análisis previos, derivada de una línea de investigación o de alguna actividad o práctica exitosa. El tema se expresa por escrito en un enunciado, que puede abarcar un párrafo donde se incluyan el nombre del tema, su delimitación en tiempo y espacio, así como sus características más relevantes, como por ejemplo, las variables principales. Delimitación del tema La delimitación del tema consiste en precisar los parámetros de este para evitar generalizaciones durante la investigación. Se deben delimitar la investigación cuando menos en cuanto a tiempo y espacio, aunque podría hacerse en cuanto al tipo de estudio, la forma de abordaje, la teoría que sustenta el fenómeno, el tipo de resultado esperado, monografía, ensayo, artículo, estado de la cuestión, etc. Para elegir atinadamente un tema de investigación, conviene considerar Que sea un tema que te inquieta o que atrae tu preferencia Tus experiencias previas sobre el tema Consultar profesores o especialistas sobre el tema. Examinar diversas publicaciones sobre el tema, como libros, revistas especializadas, enciclopedias, medios sociales, prensa, etc. Revisar la bibliografía existente en tu universidad y en otras instituciones. Informarte sobre temas que tengan alguna relación con el tuyo. Vincularte con instituciones relacionadas con el tema seleccionado. Rojas Soriano recomienda que el tema de estudio reúna, hasta donde sea posible, las siguientes características. 1. Poseer una verdadera y amplia proyección social, con la posibilidad de promover la transformación de la sociedad. 2. Ser novedoso, singular e interesante para poder generar ideas, hipótesis o lineamientos para futuros estudios. 3. Ser susceptible de la organización y sistematización de los hechos con el propósito de lograr la validez científica. Con la semblanza y la metodología proporcionadas en este video, ya estás en condiciones de elegir tu tema de investigación. Ten presente que la primera condición para la elección es tu observación minuciosa del problema y tu identificación con este. Gracias por tu atención.